José Antonio pregunta, ¿qué debo de hacer que un arrendatario debe ya dos meses de arrendamiento y no responde el teléfono? José Antonio, cuando un inquilino incumple su obligación principal del pago de la renta, pero por supuesto que ya tiene incumplido el contrato de arrendamiento, y el arrendador, el propietario, ya tiene que empezar a tomar una actitud responsable respecto del de control del contrato de arrendamiento. El arrendador, el propietario, inicialmente debería enviarle una carta al inquilino solicitándole una explicación. Venga, señor arrendatario, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que le está llevando a que usted incumpla el contrato? Tú me dices, llamo por teléfono y no me responde. El teléfono no es la herramienta principal de comunicación ni en los mensajes de WhatsApp frente a un contrato de arrendamiento. La ley de arrendamiento de vivienda urbana señala una manera, unas formas, o mejor, unas formalidades para la comunicación entre propietarios arrendadores hacia los inquilinos. Y eso no puede ser reemplazado por una simple llamada telefónica. El arrendador, entonces, debe convocar al inquilino a través de una carta. Y decirle, señor arrendatario, a la fecha existe un retraso en el pago de los cánones de arrendamiento en las fechas establecidas dentro del contrato. En dos meses yo le enviaría, le enviaría un requerimiento y le diría, señor inquilino, son dos meses. Si usted no me paga, yo procederé a enviarle el poder al correspondiente abogado para que inicie las acciones, por un lado, de restitución del inmueble, que es para sacar al inquilino, para parar el taxímetro. Y la segunda, el segundo proceso es para cobrar los dineros e incluso la cláusula penal por el incumplimiento. Para mí, después de dos meses de no pago de la renta, ya se tienen que empezar a tomar medidas. Si tú esperas al tercer mes, la ventaja es tal que probablemente el arrendatario ya no pueda cubrir los valores anteriores. Y eso pues, no deberíamos permitir o no deberíamos llegar hasta ese instante. Lo que debemos hacer es pasar de una a un proceso de restitución por lo menos para parar el taxímetro. Respecto de qué hacer con los arrendatarios que no pagan, en un video que te voy a dejar por aquí, en ese video yo generé como un, unos ejemplos o unas herramientas del paso a paso del pulso que debe llevar esta primera etapa en el que el inquilino se coloca en mora, en mora de pronto por primera vez. En algunas oportunidades y como digo en ese video, son calamidades domésticas que no significan que el arrendatario en el futuro vaya a seguir con incumplimientos. No, situaciones de este tipo pasan, pero hay que saber identificarlas y para eso lo mejor es enviar una carta solicitando una aclaración. Si tú no ves que haya una respuesta positiva a tu comunicación, lo mejor es pasar a un abogado. Espero que te sirva ese, ese consejo. Mira los videos, el video que te dejé por aquí, entonces, recomendado. Por aquí también te voy a dejar unos adicionales y no olvides que si tienes problemas inmobiliarios, de arrendamiento, compra-venta, corretaje o administración, puedes registrar tus datos en el enlace que te voy a dejar aquí abajo en la descripción y con ello poder yo enviarte de vuelta información jurídica relacionada con estos temas que te van a servir muchísimo. Así que no olvides registrarte.